Hola, soy Ángel Gil, formador y coach inmobiliario y hoy vengo a hablarte de un concepto llamado NASA. No, no es la NASA de los cohetes. Es un concepto comercial, vale para cualquier comercial, de cualquier ámbito, pero sobre todo también para la profesión inmobiliaria. Vamos a ver. Pues nada, lo dejamos en, en verde, ¿verdad? NASA. El concepto NASA es lo que tiene que tener un cliente en un momento dado, importante, en un momento dado, para que sea potencialmente un cliente que sea realmente comprador o que sea realmente vendedor, que quiera vender o que quiera comprar. Lo primero, necesidad. Un cliente comprador o vendedor tiene que tener necesidad. Y ojo, no nos confundamos. Necesidad muchas veces la asociamos a necesidad de dinero. No puede ser cualquier otra necesidad. No tiene por qué necesitar el dinero. Pero puede ser alguien que tenga mucho dinero, pero que quiera vender algún inmueble o algunos inmuebles porque quiera reinvertir en otra cosa o en algo que le produzca mayor beneficio, no lo sé, o puede ser porque eh, quiero vender un, un matrimonio, quiere vender porque se quiere ir a la ciudad donde vive su hija porque se va a quedar embarazada, eso es una necesidad, si no hay una necesidad ni es vendedor ni es comprador. La primera ha de ser accesible. ¿Accesible a qué me refiero? Un cliente, comprador o vendedor, que lo llama, le envías WhatsApp, le envías emails y no te contesta, al menos en ese momento no es un cliente. Tiene que ser accesible. O lo típico, un cliente que lo has llevado a ver un inmueble y que te dice, me lo pensaré porque el piso me ha gustado, pero luego le llama, no te coge el teléfono, le envías un WhatsApp, ves que lo lee, pero no te contesta. Pues algo pasa ahí, hay que averiguar qué es lo que pasa. La tercera, ¿No lo adivináis? Ha de ser solvente. Un cliente comprador que no aporte dinero hoy día es muy difícil, prácticamente imposible. Tiene que tener algo de ahorros y tiene que tener capacidad económica para pagar esa cuota. Pero es que un cliente vendedor también. Ahora posiblemente no, es más difícil, pero... En la crisis del 2008, 2009-2010, era muy común. Gente que quería vender, tenía necesidad, era accesible, pero no era solvente porque quería vender. Tenía una hipoteca, por ejemplo, de 300.000 euros y ese inmueble valía 220.000. Ha de ser solvente. ¿Y la última cuál es? Actitud. Y actitud es la más difícil de todas, o por lo menos en lo que yo me encuentro en las agencias a las que voy. No en todas, pero algo muy común. ¿A qué me refiero con la actitud? Es cualquier pequeño gesto que un cliente comprador o vendedor te está dando para escucharte y para tomar acción. Por ejemplo, pongo un ejemplo. Un cliente vendedor, lo que le llamamos un prospecto, ¿no? Estamos prospectando, llamamos a un cliente vendedor y me dice, no quiero agencias. ¿Su actitud cómo es? Mala. Tú rebates el por qué no quiere agencias. Te dice, no quiero exclusivas. Tú le explicas el por qué la exclusiva. En fin, que te, te va diciendo, no es, no es, no es. Y de repente te dice, bueno, Ángel, oye, eh, nadie me ha explicado o nadie me ha insistido en explicarme esto que tú me has explicado. Venga, va, vente mañana a las 5 de la tarde a ver mi vivienda. Eso es una actitud. No lo pases por alto, porque te vas a encontrar un montón de no es después. En los honorarios, en la exclusiva, en un montón de cosas. Esos son pequeñas muestras de actitud. Una persona, cuanta más muestras de actitud da, más te está demostrando que te escucha, por lo tanto que te valora. Y lo que tienes que averiguar es qué creencia o qué miedo tiene para solventarle esa creencia o ese miedo y darle la vuelta.